esta gran noticia, información, eh, fue estos concertazos de Ana Gabriel aquí en nuestro país y es que Ana Gabriel se entrega en cuerpo y alma a los dominicanos y sus tres funciones en santo domingo en el palacio de los deportes la cantante mexicana ana gabriel se entregó en cuerpo y alma en el palacio de deportes virgilio travieso soto con su espectáculo por amor a ustedes que será que se titulaba en esa parte con una escenografía que ambientaba cada canción una banda compuesta por diez músicos y un aforo lleno a toda capacidad la luna de américa se apoderó del corazón del público que acudió a disfrutar de su repertorio musical maría guadalupe araujo young nombre de la nombre de pila de la intérprete realizó un recorrido musical durante aproximadamente tres horas en las cuales el amor el desamor y la nostalgia se adueñaron de los asistentes la esa es la china de néstor Señores, que no tuve la oportunidad de ir al concierto. Ah, usted no fue. No. ¿Y qué, qué pasó? Porque si, si tú me hubieras visto, si yo hubiese ido, yo no hubiera venido para acá. ¿Tú entiendes? Se proyectó otro, otra cuestión y por eso nosotros no pudimos ir. Pero fue algo apoteósico lo, lo de esta dama. No tanto porque me guste a mí sea mi artista favorita, sino porque no hubo como, como esa ramas de cano, viejos nada más, que van los viejos no, ahí fueron de, de, de todas las edades y un concierto sin desperdicio, más de tres horas o cuatro cantando todos sus éxitos y, y vimos muchas figuras ahí en lo que es eh, las tres funciones, tres eh, días tuvo Ana Gabriel, aquí la luna de América y eso es bueno que vengan al país. Tres días. Eran tres días, sí. Tres funciones. Porque... Eh, eh, parece que ellos no tenían el conocimiento pienso yo de cómo estaba allá aquí. o sea desde el auge de uh -huh, sus canciones uh -huh. o que no son canciones nuevas eh, en 25 minutos el primer concierto se vendió soldado sí soldado entonces los otros también eh, en el mismo tenor y qué bueno eh, vimos muchas celebridades ahí show increíble de esta oh. dama claro vimos jóvenes dando gritos Sí. pero no gritaron como yo iba a gritar no, pero se dieron cita y disfrutaron de, de este gran concierto de estos gran conciertos porque fueron tres y también vimos muy, mucho apoyo también de las autoridades eh, camino a lo que es el estadio olímpico, guiando a las personas eso es lo que debemos hacer, aquí el personal para, para eh, brindarle esa, claro, claro. esa seguridad a, a muchas personas cuando este tipo de eh, de conciertos es así, realmente yo vi todos los videos. Es eh, una cosa en donde ella la mayoría de veces no cantaba el público, donde se quedaba no nadada, no fueron ni dos, ni tres, ni cuatro las canciones. Y como mencionaba Néstor, puede ser que el equipo o tanto ella no pensaba la conmoción, la cantidad de personas de aquí, los dominicanos que adoran, aman sus canciones, que se las saben hasta al revés, que esto es eh, las, las canciones que el amargado dominicano o la que está... Eh, eh, que la votaron, el que está nostálgico, es Ana Gabriel, que tiene que poner por todos lados, y la principal, que siempre es cigarrillo, en todos los karaoke, que esta nunca se queda, esta mujer despechada, que van y la cantan, entonces, es algo que ella mencionaba, en sus redes sociales, que la llenaba de alegría, y de satisfacción, el amor, de todos los dominicanos, y que ella también, los recibe y lo da por igual, que se conmocionó de cómo cada uno cantaba sus canciones y como mencionaba a Néstor, tú puedes haber una gran cantidad de personas de distintas edades, tuve niños, niño, tuve a adolescente, tuve a jóvenes, así de la edad de nosotros, obviamente personas adultas, ahí estaba la salonera que empeñó un blower, ahí estaban todas, porque era que una persona, señores, que que vale la pena. es Una persona muy bueno, en todo lo de todo el dinero del mundo para verla. En TikTok yo voy a personas que decían, mira, yo pagué tanto y, y de bebida me cobran tanto, pero lo gasté, lo gasté pro complacido, como decía Javi, porque es una cantante extraordinaria, es un pilar de la música, entonces aquí la queremos muchísimo. Y qué bueno, y siempre se pronosticó de que cuando anunciaron su concierto aquí, de que iban a haber más funciones por el gran auge que tiene Ana Gabriel y que ella no se lo esperaba y se quedó con la boca abierta, pero enhorabuena esperamos verla de nuevo y que en este caso se haga en el estadio, porque ahí sí si son en el palacio de Deportes saben que no, no tienen una gran cantidad, o sea, no cogen una gran cantidad de personas, por eso tal vez tuvieron que hacer las tres funciones y que ya sea en el estadio, algo mejor, más grande y que ya se sienta cómoda y realmente fue algo para no olvidar y lo que no pudimos estar lo vivimos desde aquí como si estuviéramos allá. Tenemos por ahí algunos videitos de la gente y de pues el concierto de Ana Graviel que sin duda alguna pues eh, marca un hito en la historia de la música en cuanto a eventos en la República Dominicana. Vamos a verlo. <música> Qué ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! No se puede Ey. ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? con ¿eh? con ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? para ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿Qué ¿Qué es que nos pega Ahí vieron parte de lo que fue el concierto de Ana graviel allá en el, en el Palacio de los Deportes. Mucha gente, eso fue eufórico. Tiene que ponerlo más para allá, exacto eso fue eufórico el concierto de Ana Graviel yo le doy un consejo a los que no fueron los que no fuimos, lo vemos en, en, en la vaina de Chile, que es lo mismo villa del Mar. en villa del Mar tú pones tu bocina, tus dos vainas de bocina en la televisión y te sientas ahí y tú sientes que tú estás ahí, y ves todos los camarazos tú sabes, porque lo ves parte por parte ¿Eh? ahí, lo ves en villa del Mar porque ya lamentablemente no pudimos ir a presenciar ese gran concierto histórico de Ana Graviel, que eso fue señores eso fue épico. la mujer te empeñaron los blogs y de todo, porque qué... Tanto como vi, como vimos ahí, eh, celebridades, presentadoras, sí. eh, eh, políticos de alta gama, popularmente hablando, se dieron cita. y vimos Carolina Aquino y las hermanas. Las hermanas de... Su ella. madre. Eh, y su Rabo. madre, Faride. Estuvo por ahí muchas celebridades, incluyendo un ridículo, eh, que, <risa> que lo vi con unos guantes y, y sí. un suape. Burlándose. Pues, el, de el, de el deseo de, de pertenecer está poniendo a la gente de está fuerte, está fuerte. Eso porque yo siempre he dicho: estudie su talento. Busque que, cuál es el fuerte suyo. No, y tú puedes dar risa, pero no exagerar y tampoco Esa no, no el forzar. El, no, no, porque no. el único que fue ah. ahí. El único que fue ahí con un swap y unos guantes fue él. Fue él. Entonces. Más fueron los comentarios negativos, obligatorios, porque él está obligando a que lo critiquen. Sí. Tú entiendes que lo positivo. Uh -huh. Porque si tú quieres criticar un concierto o tú quieres lucirte en un concierto, ve con un cartelón. O... Es más, a él le salía mejor. Eh, sí. Vamos a limpiar todo esto con mi tolín. Aquí llegamos. Tú entiendes, con un cartelón se veía como más. Pudiera haber más chistido, pero no con un swap. Eh. Un no, vergüenza ajena. Me extrañó no ver gente con cartelones ni cartulinas en el concierto. No, porque aquí no, no porque la, gente la, la, puede la, la gente puede disfrutar. La gente puede disfrutar. No. Villalona, cogelo para los dos. Villalona, aquí no esperen conciertos ni en fiesta, que la, eso, era antes. eso era antes. Aquí ni aplauden, aplaudían a Ana. Yo estaba esperando que le, que le hicieran el FO a Ana Gabriel también, porque aquí a todo el mundo le hacen el FO, <risa> menos a, <risa> menos Entonces, a Rochi. Es público difícil. Aquí un público, el que se pegó, tenga cuenta de que poner el micrófono para allá para que no quede loco. <risa> no yeah, ya lo no. sabe. Atención artistas internacionales. En otro, no, no, en otro lado, en México. <coughs> en México, y en, en sitios así, en ciudades grandes. te lo ven con sus cartelones. I love you, muchachos. <risa> no, yo no decir nada. Entonces, eh, a la Graviel, pues, dos funciones, sábado y domingo. Le queda otra este fin de semana. Y obviamente, pues lo de esta mujer es que. Ah, esto, este fin cierto, de semana no pasaron las tres. No pasado las tres. Que no. No. Pues porque son a dos pasado. ahora, sábado y domingo, y ahora este fin de semana. Entonces. Ah, pues mira, por el éxito. Ir nosotros? El éxito. Bregué eso, Villalona. Villalona. Villalona. Ah, una, claro, una Villalona. Ahí. Eso, que ahí hay restricciones. Claro, Villalona. Ahí no hay restricciones. de eso que yo hablé con unos muchachos a nivel nacional y estaban allá. Eh, hagas una cartita que nosotros vamos a ir allá vayá, vayá se, vayá se lo voy a agradecer eternamente vamos. no tiene ni que votar por ahí si quiere ya, ya ir para allá ya. no voten por mí me sus sugestiones para esto? atención la gerencia de aquí de, por favor a mí <risa> <risa> aunque sea sí. Ernesto por favor sí. Venga, ahí, hola, hola, buenas buenas a su orden, ¿desde dónde nos llama? de aquí de la isla Pepín Saludos. Oyendo la crítica de ustedes, usted sabe que el negro cuando no hace la entrada hace la salida. ¡Ay, Dios mío! <risa> <risa> Muchísimas gracias. ¡Ay, Dios mío! No, eh. no, no vamos a ese calificativo, mi querida, pero yo sé lo que usted quiso decir. ¿Eh? <risa> bueno, pero destacando para mí que ya con el éxito solo del sábado, de la función del sábado, para mí yo creo que ya... Ana Gabriel tiene que venir por lo menos una vez al año aquí a República Dominicana. Y no solo al Palacio de los Deportes. Ya de muy chiquito queda ya. Y al estadio va, sí. tiene que venir. Eso es demasiado. Mira muchachos, eso fue un, un éxito. Yo me amargué aquí. Imagínense. <risa> me acosté temprano. Porque muchos querían tu yime, como es este caballero. Ay, ¿por no, qué? Pues, no. Sabes que hubo un proyecto que se finalizó el fin de semana. Y entonces, pero habrá más días y ahora Villalona no va a gestionar esa, esos, esos tres pases Y no, él pase puede, no. no, y él puede. Él puede, no. es que él, claro. él puede, yo él claro puede, que sí. puede, ¿no entiendes? Una cartita, mira, fuá. Okay. Villalona, por el programa Villalona. No, yo voy a hablar con la gerencia. <risa> ahora, no, y no le gusta Villalona. No le gusta. Ay, Villa, ¿por qué? no Vamos a ver si mi... No, vamos a ver, no, a mí sí o no. Vamos a ver si lo sí intentamos, sí no. no perdemos nada. Intenta, lo intenta, lo gastamos. Timo, yo estoy tranquilo. Eso es dos horas.